Estás entrando a Larquemo. Larquemo. Larquemo. El universo oculto de Oxlack Investigador. Larquemo. El caso de Harry McClary. Debe de ser angustiante que de pronto en la tranquilidad y seguridad de tu casa, se desate un poltergeist que comience a desgastarte la vida. Es como si de pronto un inquilino invisible haya escogido tu casa para habitarla y comience a tratar de ahuyentarte. Este es el caso de Harry McCurry, que en su cuenta de TikTok comenzó a compartir lo que sucede dentro de su casa. Stay away. Comenzó con las clásicas situaciones paranormales donde se mueven cosas y se escuchan ruidos. Por eso Harry decidió poner una cámara para poder registrar lo que sucedía y lo que observó en esta grabación lo puso en alerta. en otra de las ocasiones aquello que se encuentra en su casa se hace presente al abrir un mueble para después escucharse como si alguien corriera por el pasillo esto es lo que pasó Eso mismo tiene actitudes macabras, cuando constantemente hace ruidos en el primer piso o en el sótano, para llamar la atención de Harry y que éste baje. Hello? Oh my god! <laughs> Harry y su esposa no están en paz ni siquiera cuando estos duermen. A cualquiera se le pondría los pelos de puntas y si de pronto escucharan que Alexa los despierta con estas palabras. Deliberate attempt to contact the spirit of a deceased person is known as a séance. Hey. Tengo una skill que usted podría gustar. ¿Qué es lo que estará ocurriendo en la casa de Harry? Al momento son estos los videos que evidencian los fenómenos paranormales que le ocurren y que ha colgado en TikTok. Seguiremos su caso de cerca para ver cómo se desarrolla la historia, para después investigar y poder saber si este caso es verdadero o falso. ¿Ustedes qué opinan? Si tienen algún video paranormal o quisieran que investigáramos un caso, mándenme un correo a mi cuenta oxlacoficial.com o a mi Instagram, arroba Castro. Y suscríbanse al canal para que formen parte de esta gran comunidad de investigación, La Legión Oxlac. Nos vemos en el siguiente video.